La cárcel de la cárcel la cárcel de la cárcel bueno, e, e, e, de la cárcel de la cárcel con la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la la de la de lo dago, es lo que edo desberdinkeria batzuekin, genero diskriminazio que es lo que es lo que que es emakumen que es lo que que es lo que es que que Esango nuke nagusiki bi arrazoien gatik. E, alde batetikan, bueno, kontuan hartu beh argugu, ba genero eredue hegemonikoen ondorioz eta genero sozializazioaren ondorioz, ba batzuetan eh gizonek eta emakumeek ezugul lan modu berean bizitzan kartzela edo gutxienez eh bueno, espezialiaren alderdi batzuk ez ditugulako berdin bizitzen, eta besta, alde batetik, ba kartzela sistema errutik erabatzek bestaan drotzentrikoa ta diskriminatzailea delako eh con tu tan dugu de eh, sistema de carcela, la idea de instalado, el concepto de era tan centro en si era ti que pinchabas tu talla de agua y son en ZAD, prestaste tu talla y gain, eh, bueno, imaginario a Nerén o la baitarén con lo Artean. Orduan y egiten teniendo emakumei me edo y bruce, ditugunan me a correr que tendido Bueno, sort no la veite, la gine donde negativo batusuk. E, Al de batetikan, bueno va contó tan artubar luú, batusuk tiene me acude hoy en victimizarse a gertar sendela, no la veite mira y en agencia busca en mañana veríamos bueno a irte e, me acumien criminalizar este va a irte a bueno me en e, e, bueno, bueno, e, bueno, el se a la va bueno, ba, ez direlako nolabait lege formalak bete, baina bastalde batetik nolabait ba, arau sozialak, mandatu sozialak edo genero matatuak nolabait ez direlako e, bete ezaren. O da nor, bueno, badago estigmatizatze bat e, berezia, ez daude estigmatizatu eta bakarrik preso bezala, ezeketan makume preso bezala. Horrek suposatzen duen arekin, nolabaiteko, bueno, ba, entie makumeak edo. Y va a generar el cuspe hegemónico de Tatik. Creo que también, desde una mirada más global y más amplia, también desde la perspectiva de género. ...tendríamos que ver qué modelo eh, de derecho penal... ...o incluso qué modelo simplemente de resolución de conflictos... ...cuando se da eh, un conflicto, cuando se da un delito... ...pues queremos desde los, desde los feminismos. Eh, la cárcel y las penas y el proceso penal... ...no lo viven igual las mujeres que, que los hombres... Eh, ...y ni mucho menos la pena privativa de libertad... ...la ejecución dentro de las cárceles... ...es igual para hombres y para las mujeres. Esta situación, como decía antes, pues nos lleva a pensar, claro, es que cuando las mujeres entran dentro del laberinto penal, en concreto en el laberinto de la, de la cárcel, se encuentran en esta situación de, de desigualdad. Por tanto, parece que lo más sensato pensar desde los feminismos es que, pues la cárcel tendría que desaparecer. Pero ya no solo la cárcel, sino que se piensa en un abolicionismo mucho más, mucho más amplio. Eh, si paramos a pensarnos seriamente, tendremos que reconocer que el poder punitivo es un poder patriarcal y que el triángulo poder-patriarcado-castigo es lo que está presente todo el rato en la respuesta penal. Si más precisamente nos paramos a pensar en cuáles son los rasgos comunes entre ese eh, poder patriarcal y el poder punitivo, veremos cómo efectivamente el poder punitivo está creado a imagen y semejanza del poder patriarcal uno sería el desprecio por, por la vida, ¿no? el desprecio por la vida que caracteriza a la dominación eh, masculina, se ve permanentemente en el Código Penal y en la, en la ejecución de la pena privativa de libertad. También la ruptura de los lazos de, la, de solidaridad, las lógicas dualistas, hombre-mujer, bueno, malo, eh, culpable, inocente, etcétera, etcétera. Esto también está muy presente. Y hay otra que bueno, algunas personas denominamos como eh, el amar, año de las de las ciencias donde se debe reconocer que el fracaso eh, que, hay, que ha habido un fracaso absoluto en la resolución de conflictos a través del derecho penal y más en concretamente a través de la de la prisión pero sin embargo nos siguen insistiendo en que el castigo el ejercicio del castigo y el castigar a las personas el enjuiciarles a través de un proceso penal con unas características muy concretas donde se evidencia que son unas dinámicas y unas lógicas patriarcales pues es el único ...es el único camino, ¿no? Precisamente, el que nos hacen pensar... Eh, eh, ...permanentemente que la dominación masculina... ...es un rasgo de vida... ...es lo mismo que nos hace pensar... ...que no hay ninguna otra alternativa... ...ni a la cárcel, ni al proceso penal... ...desde ahí... Eh, planteamos que los feminismos tendríamos que intentar mirar el fenómeno delictivo desde una perspectiva direct, eh, diferente, distinta, y el abolicionismo precisamente lo que plantea es mirar el delito, el delincuente o la delincuente, la víctima desde una mirada distinta. Así que creo que es un debate que todavía, pues, queda mucho, mucho recorrido. Eh, ...por hacer y que tendremos que indagar desde qué otros lugares... ...que no sean el ejercicio del, de poder y el castigo... ...poder plantear una alternativa a la resolución de los conflictos penales... ...también aquellos que, que dan lugar a, a un delito... ...pensando y dándonos cuenta que todo aquello que está dentro del, del Código Penal es política que cada uno de los delitos que tenemos en el Código Penal podían ser resueltos de una, de una forma eh, distinta y aunque el proyecto eh, abolicionista no tiene eh, unas líneas concretas y precisas sobre las que avanzar, sí que tiene unos pilares muy sólidos, creo que exactamente igual que el feminismo, eh, que le hacen que poco a poco se pueda construir.